¿la velocidad importa o es un bulo? Dúa per la matina es una piebra muy fina, más si no te cuidares, y enfriar la tua calmita, te ama, no intentes disimular y sea de buena tinta que el trovador te ama. Acto 1. Dúa per la matina es una piebra muy fina, más si no te cuidares Enfriare la tua calmita, tía ama, no intente disimular, sé de buena tinta, il trovadore, ti ama. A todos. Dua per la matina, es una piobra molto fina mas si no te cuidaré enfriaré la tuya calmita, te ama no intenté disimular se de buena tinta y el trovador te ama acto 3 ¿cuál os ha gustado más? <risa> Pues eso es todo.